you Aquí trato todo tipo de personas, desde el tapicero, desde el que lava los carros, desde el mecánico, desde la tienda, desde el kiosquito. Hay dinastías de mecánicos, hay dinastías de soldadores, hay dinastías de eléctricos. Naranjal, ¿por qué pusieron esto naranjal? No había naranjas. Na, en naranjal han habido el mango. Se organizó mucho naranjal. Y ahora está, se va a Nos sentimos felices de, de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que, que lejano. Vea, tienen que salir, tienen que salir porque, le, eh, salir porque vamos a construir aquí un edificio y vamos a hacer apartamentos y esos apartamentos no les va a quedar a ustedes ni uno. Ojalá se mejore la ciudad y el barrio Naranjal, así uno no pueda vivir en ella. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno Naranjal que mire la gana que le llevan. en mi casa. Naranjal, todo Naranjal en mi hogar. Y, y, y, y con ganas, y, y me han hasta ganas de llorar, tenernos que ir de aquí a Naranjal, porque Naranjal es lindo, hermoso para nosotros, y nosotros lo hicimos nosotros aquí, aquí. Todo el mundo lo servimos. Yo nací en Naranjal, te quiero mi Naranjal. No sé cuándo vamos a ir, no sé cuándo vamos a ir. Al Naranjal, que los que se quieren en Naranjal y que los vayan a visitar en Naranjal, que lo cuiden, como lo hemos cuidado nosotros. Que lo amen. barrio Debe de ser un cambio muy, muy grande y muy bueno, porque es que en realidad el barrio se ve muy feo. Se es que lo, lo mira desde los altos y esto se ve horroroso. Pero ha sido el barrio de nosotros. Gracias por esa... Mucho gusto. Mucho gusto a ustedes también. Eh, eh, mucho gusto. Muy, mucho gusto. Que Dios los bendiga, que les va muy bien. Mucho gusto. Naranjal, bueno, para las personas que no sepan qué es el Naranjal, ¿dónde está ubicado? Bueno, Naranjal está ubicado en un lugar céntrico en la ciudad de Medellín. Está ubicado entre la carrera, entre la calle 44 y calle 46. Comprende entre la 65 hasta la 64. Es un sector más bien pequeño, es un barrio pequeño pero donde hay mucho comercio. Ramón, aquí. para mí, aquí yo crecí, me casé, tengo mis hijos, mis padres se me murieron acá, aquí yo monté mi negocio y aquí con la ayuda de estos, estamos aquí viviendo y nos conocemos bastante. Llevo 32 años trabajando acá en Naranjal y 32 años que llevo trabajando soldaduras. Naranjal es mi casa. El naranjal, todo Naranjal en mi casa. No me opongo nunca, nunca al desarrollo urbano. Es que el, el, la ciudad tiene que procesar. Dígame una cosa: la capacidad económica de una no es para uno vivir por aquí. Porque, por ejemplo, ya ahora que piensan hacer esa unidad residencial de 14 pisos, según pues dicen. Fíjese que esas casas son de 250 millones, de 54 metros, que yo, yo me averigué todo eso. En, en esta torre son, a partir del primer piso de los locales hasta el último piso, 21 pisos. De 80 metros vale 350 millones. Entonces sí que, hay que uno pobre, por ejemplo, yo que soy el dueño de este tercer piso, más o menos me valoran el, el tercer piso en 160 millones, entonces voy a quedar debiendo 90 y enseguida pagar administración y servicios e impuestos, entonces, ¿qué? entonces ¿quién hace ese negocio? Nadie. Yo como lo comenté una vez que vinieron de desarrollo urbano, y no a mí sí me reconocen, lo que es de, bien en impuestos prediales, hay arreglo, porque el resto no, a mí no me van a salir con, con 20 o 30 millones y listo y se va, y yo no. Y el cambio tampoco lo hago. Yo me llamo María Aramita Jaramillo, tengo 63 años, llevo casi 40 años acá en Naranjal. aquí fueron nacidos, tíos mis hijos. 33, el otro tiene 20. Aquí conseguí mi esposo, aquí nacieron mis hijos. Aranjal, te amo, es que... No, es que te amo con toda mi llano porque aquí, aquí ha sido toda mi vida, mi vida, mis hijos y todo. A ver, Narajal para mí ha sido en primer lugar eh, mi punto en los últimos 30 años de residencia. En segundo lugar, eh, la supervivencia económicamente, porque ha sido mi lugar de trabajo. Desde el año 86 comencé con un negocio allí, aquí arriba, llegando a San Juan. Luego me ubiqué aquí en este kiosco al año siguiente. Yo vi un buen futuro eh, económico. Veía, tenía buena visión para, para las ventas que podían dar acá, en el barrio, y lo que me podía servir como, como mi última serie de trabajo ya, porque venía como decidido a mañarme y a quedarme aquí. Y así ocurrió. ¿Cuál es el kiosco del enano? ¿Cuál es el kiosco del enano? No vamos al kiosco del enano. Eh, los domingos, días de fiesta. Eh, la especialidad es sancocho con las tres carnes, trifásico. Esto tiene 4.800 metros, este parqueadero. Nosotros llegamos aquí cuando eran mangas prácticamente, lodazales y, y en el sector prácticamente no existía sino unas pocas casas, como dice el dicho. Naranjal, así toda la vida se ha llamado el sector prácticamente, toda la vida, esto, ese ha sido el, como el arraigo de eso aquí, Naranjal todavía se ha llamado, el sector de arriba de San Juan toda la vida ha sido Arrabal y este parqueadero llama Arrabal, mi papá lo puso así desde que llegó, como dice el dicho y, y así se quedó. Comerciante aquí del sector, somos los administradores de este negocio de hace prácticamente 50 años que mi papá fue el que fundó esto acá. A mi viejo barrio. Primera estrofa. Yo nací en un viejo barrio y allí fue donde me crié. Con todos mis vecinitos, muy bueno que la pasé. El barrio donde yo vivo se llama El Naranjal. Como lo ven tan central, ya lo quieren reformar. Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. De aquí para abajo estará un solo pantanero, una una cochinada de barrio muy organizado, muy, mucho gamín, mucho vicio, muchos habitantes de calle. Y ya cuando empezamos a montar estos negocios aquí y ya en la, en la administración de Juan Gómez le dieron una, una pavimentadita al barrio, una media organizada, porque este barrio ha sido muy descuidado por la administración municipal. Toda la vida, que nunca le han puesto mano a esto hasta ahora que llegan ellos con el asunto del plan parcial. Desde que yo llegué aquí, es raro que ellos dicen no, que Naranjal se tiene que acabar y que Naranjal tiene que progresar y que Naranjal hay que salir de los, de los mecánicos y todo acá, ¿sí me entienden yo llevo 40 años acá y, y eso, pues que están en el tema. Hace más de 30 años, mi papá le decían cada ratico que iban a organizar Naranjal, que vendiera, y mi papá decía, no, porque nunca, nunca, nunca. Vea, cuando yo llegué, tenía 11 años, tenía 12 años, porque va a cumplir 56. Tenía 12 años, llegamos y, por ejemplo, llegamos por la noche, al otro día por la mañana nos dijeron que Naranjal se iba a acabar corría a decirle a mi mamá, ay, mami, usted compra esta casa y ya no vamos, y ya esto lo van a tumbar. No se preocupe, mi hija. Si, si lo van a, a tumbar, pues me compran la casa así como yo la compré. Y hasta el momento... O sea, la gente piensa que el proceso de renovación urbana es ahora, que está la duya tumbando los primeros talleres y, y residencias en una, en una de las manzanas que constituyen en el barrio. Lo que más buscó planeación cuando se hizo la revisión y la usted el plan parcial era escucharnos, decirnos que si sí iba a haber vivienda de interés social, que si sí iba a haber reubicación de todos los talleres, que si sí iba a haber reubicación del reciclaje. Pero ellos lo hicieron de una manera muy, muy, muy inteligente. aquí o en, otro, o en otro, lugar. Y nosotros confiábamos, nosotros teníamos una frase. que De pronto ustedes la han visto por ahí en alguna parte que dicen naranja estamos y en nos quedamos. Era, fue el lema de, de batalla, o, o el gran anhelo de nosotros, era el gran sueño era que hubiera algo, que, que parte de Naranjal quedara, quedara aquí. El asunto de las reuniones son, son lo que queda, ya el residuo de lo que queda, de las, de, las, de las mesas que tenemos de trabajo, de, de los comités que habíamos formado. Por esta misma discrepancia entre los mismos, entre los mismos eh, habitantes, entre los mismos líderes comunitarios, que estamos llevando este proceso, habían ciertas discordias porque precisamente eso era lo que hacían eh, los, los, los socializadores del EDU. Eh, en cada reunión a los unos les, los llamaban por un lado, a hacerles propuestas al otro por otro lado, entonces iban entrando en discordia los mismos líderes. Esa es la pelea y ese es el diálogo que hay aquí, el aligato con ellos cada rato. Nosotros tenemos reuniones con ellos cada 15 días, aquí con los del EDU. Y yo siempre vuelvo y les digo lo mismo. ¿Por qué tiene que ser esa forma como ustedes digan? ¿Ustedes por qué no se acomodan a que como las personas de en podemos podemos mirar plantear una forma mucho más diferente de vivir? Que respeten eso. Yo, ellos dicen lo mismo. Si ya es un proyecto, un plan que viene con el alcalde. ¿Qué va a pasar? No solamente el Estado le va a quitar los territorios a, un, a, esta, a, a una población. Se los va, los va a comprar a un, precio, a un precio muy barato y se los va a entregar a un constructor a un precio determinado y para él va a ser carne de cañón, eso va a ser pulpito para él porque se lo entrega libre de problemas, de dificultades y él lo va a explotar. Esos ingenieros como que se aprovechan de la gente y pagan barato, no pagan sino por el piso, pero él no sabe que el cielo vale más, porque ahí para arriba se vuelve el edificio, ¿sí o qué? Pues que la gente brinca tanto pues que porque la edu y que hey, que es que se lo van a quitar a uno, que esto lo van a robar. Yo no pienso nada, porque es que ya, es un proyecto que hay. Yo lo única que pienso es que me compren la casa y que yo pueda comprar en algo otra parte. El resto yo. yo no voy ni a, las, ni a las reuniones. Ah, ¿para qué dicen lo mismo? entonces yo... Nosotros empezamos acá un proceso hace muchos años y empezamos con un proceso muy lindo, de la EDU, que iba a ser el plan parcial de Naranjal, iba a ser un plan piloto que lo iban a tener en cuenta no solamente ciudades de Colombia, sino del mundo, porque iba a ser un plan o va a ser un plan donde va a salir la gente mejor remunerada, sin, sin policía, sin abuso, sin nada. La gente que ha dicho, listo. A vos por ejemplo, me te van porque es igual es un paquero grande, es uno de los. Esto tiene 4.800 metros este parqueadero. La gente, los amigos tuyos, los mecánicos, la gente que creció allí, o las familias que está viviendo allí, que son muchas, o Doña Berta, Doña Nancy. ¿Qué dice la gente, vos? Cómo a ver, mucha, mucha incógnita, mucha incógnita legalmente, porque, porque, la gente, la gente ha dudado mucho de la du en sí. ...dudado porque como la DUA ha hecho otros, otros manejos en otras partes... ...y como que legalmente no han salido bien con, con esas otras partes... ...hoy por hoy estamos esperando que las cosas nos salgan a nosotros bien aquí... ...¿por qué? porque ellos nos están prometiendo una reubicación... ...unas compensaciones que legalmente es sobre lo que el, los negocios... Mmm, ...lleven como arraigo, las utilidades de los negocios... ...entonces esas compensaciones supuestamente van dadas a cada uno... ...a cada persona que trabaja en el sector. ¿Cuántas familias hay que, que viven de este barrio por Dios... Eh, gente que vive en otra parte pero trabaja en Naranjal entonces cómo, cómo va a ser eso así pues cómo van a cómo van a qué van a hacer pues con esa gente que, que trabaja en Naranjal y tienen hijos eh, eh, y, los van y, y pues ya van a acabar con ir acabando con, todos esos, esos, eh, con todo el trabajo pues mejor dicho de la gente si sí, Naranjal ganamos y decimos se queda ¿Vos crees que el naranja...? Lo veo ya imposible porque ya empezaron a tumbar. ¿De dónde comenzaron? Están en la parte de arriba de Corantioquia. Desde ahí yo ya los he visto tumbar. Y la primera vez que cuando vi que empezaron a tumbar, uy, la tristeza, ahí me venía las lágrima. Pero... Es algo que uno tiene que saber cómo... cómo llevar. ¿Dónde si No sé no sé para dónde pegar porque no sé porque como hay tantas barreras invisibles supuestamente ahora están en paz supuestamente ahora están en paz pero es que uno ya ni sabe en cambio que aquí en Aranjala aquí nadie me molesta yo trabajo libremente ando cuando yo quiera por Dios que triste amigos de toda la vida. Pues igual contra el progreso no puedo luchar, pero... Me gustaría decirme muchas cosas. Pero me tocaste acá. No, no me salen las palabras. Me disculpas que no respondo a esa <música>